Hola, buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentar a Josep Casa de como el conferenciante de la charla Lucas Lara de Mayo. Eh, con Pepe Casa de me, me pasa una cosa, es una persona a la que conozco desde que estábamos haciendo la tesis, por lo tanto, a pesar de que hemos tenido, digamos, una vida un poco separada, eh, digamos, profesionalmente la ha vivido en Sevilla y yo en Granada, solamente coincidimos en aquella época, pues seguimos manteniendo una amistad pues, que nos permite charlar de muchas cosas cuando nos encontramos de vez en cuando. Eh, Pepe terminó la tesis doctoral aquí precisamente en la estación experimental del Saidín en microbiología, en el año 1979. Hizo la tesis doctoral, después de una formación eh, de, de licenciatura en biología, en microbiología bajo la dirección de José Olivares. En su proceso, el típico proceso postdoctoral, que normalmente pues, en aquella época también era todavía quizás más complicado, digamos menos reglado que ahora, él, él estuvo, pues, estuvo en Sussex, estuvo... Eh, también en Utah, en Estados Unidos, con estancias postdoctorales pues, de diversas categorías y de diversos eh, intervalos temporales, y también ha estado visitando, digamos, ha estado como visiting scholar o lo que viene a llamarse pues como profesor visitante en varias otras universidades de Italia y, y Estados Unidos. Eh, Pepe actualmente es catedrático de genética en la Universidad de Sevilla, donde dirige un grupo de investigación a tenor de lo que leo, bastante exitoso. Pero lo que a mí me gustaría señalar de Pepe es, por decirlo así, el, el carácter inspirador que tiene. ¿no? Y aunque la palabra esa no me gusta mucho porque ya está muy manida y muy utilizada incluso en inglés, está el spiring ese. Pero sí, Pepe tiene la capacidad de sacar lo mejor de los que le rodean en el aspecto intelectual y lúdico. Y eso es algo que es muy de agradecer. Eh, además, pues tiene suficiente valor como para meterse en dar esta charla, que no es nada fácil y que, eh, digamos, también nos retrotrae a nuestra época de, de, de tesis. ¿no? Eh, el título de la charla es Biología y filosofía, el 50 aniversario de la, zar y la necesidad de Jack Monix. Eh, pues cuando quieras, Pepe. Muchas gracias, Emilio. Gracias por la invitación, por la presentación, y tengo que decir, siempre es un placer coincidir contigo, aunque sea como esta vez en el ciberespacio. Entonces empiezo, empiezo inmediatamente, sin, sin más preámbulos, eh, pues esta, esta charla acerca de este libro, el azar y la necesidad, y en un sentido más amplio, acerca del propio autor, Jacques Monod, Premio Nobel 1965 y, y su época. Eh, Jacques Monod nació en París eh, en el año 2010. Eh, era hijo de un francés de ascendencia suiza, eh, Lucien Monod, pintor. Entre los antepasados de Lucien Monod había un pastor protestante, todos eh, son personajes curiosos. Y la, la madre de Monod era americana, Charlotte McGregor. Eh, hija de un emigrante escocés que bueno, pues fue muy aventurero en Estados Unidos, se dedicó a las minas y muchas cosas. Y tuvo, tuvo unos hijos eh, como, como también aventureros, pero en otro sentido una de sus hijas fue sufragista, otra era una viajera y en un viaje a París conoció a Lucien Monod. Lucien Monod era un pintor, eh, aquí tenéis algunos cuadros suyos. Eh, era un pintor de eh, un estilo un poco indefinido, un punto eh, impresionista, un punto fof, pero no demasiado, pero era un pintor de mucho éxito, quizá, quizá también por ese mismo motivo era un pintor conservador. Eh. Hubo un momento en el que sus cuadros se vendían mejor que los de Matisse o los de, o los de Picasso. Eh. Eh, por ese éxito, eh, eh, Lucien Monod... Aparte de, de, de su vivienda de París, pudo comprar otra en Cannes, que era una ciudad de la costa sur, eh, donde bueno, vivían muchos ricos en verano, en invierno, bueno, como lo que ahora ocurre en, en Marbella, digamos, más o menos. ¿no? Por ese motivo, Jacques Monod estudió bachillerato en Cannes. Y este es un retrato de, de, de Jacques Monod adolescente, eh, pintado por, por su padre. ¿no? A la hora de ir a la universidad, evidentemente no iba a estudiar en la Universidad del Sur, sino que fue a París, a la Sorbona, donde estudió una carrera que se llamaba Ciencias Naturales. Y en esa época también se dedicó a la música, que fue un leitmotiv en toda su vida. Fundó y dirigió un coro, la Cantat, eh, especializado en baja, al que dedicaba mucho tiempo. Eh, tanto es así que bueno, eh, parece que dudaba entre si dedicarse a la, a la ciencia o a la música. Eh, sin embargo, pues siguió en ciencia, trabajó en Estrasburgo, en Roscoff, en Bretaña, trabajando sobre ciliados y otros protistas, que eran estudios muy muy de aquella época. Y el año 1934 ocurrió una cosa que, que cuando uno lo piensa posteriormente, pues casi produce pues, escalofríos. Fue admitido en la tripulación de un barco que se llamaba Purkuapa, que iba a hacer una expedición a Groenlandia. Eh, fue admitido, pero, pero no fue a la expedición porque a la vez había pedido una beca para irse a California a trabajar con Thomas Morgan, que era uno de los padres de la genética. Bueno, afortunadamente no fue porque el Pulquapa naufragó en la costa este de Groenlandia y murió todas las los, los, los, los, los, los personas que iban en el barco. Eso es un curioso... Eh, momento en el que se decidió su destino. En California no hizo muy buenas migas con Thomas Morgan, porque Thomas Morgan trabajaba en la mosca drosófila, que fue un gran modelo en genética, pero a Manon no le llegó a interesar, en cambio se dedicó otra vez mucho a la música, dirigió un coro en Pasadena y volvió a considerar una vez más la posibilidad de no volver, pero volvió eh, y entonces se puso a trabajar en, en la Sorbona sobre el tema que sería fundamental en su carrera, el crecimiento de Esperica Golin, aunque siguió dirigiendo la cantata, eh, el, el, el, el coro especializado en Bach, y además eh, eh, tocó en un, en, en un cuarteto de cuerda el, como violonchelo. En ¿eh? el año 41 presentó su tesis doctoral. En Francia antes no existía el modelo, ahora sí ya se ha añadido al modelo europeo, pero antes había lo que se llamaba la tesis de Estado que uno tardaba muchos años en hacer. Por eso pasaron tantos años antes de que Monod la presentara. 1941, eh, a plena... Eh, bueno, antes de pasar al siguiente paso, una, aquí los testimonios de esa época, la tesis de Monod en una foto muy mala, eh, investigaciones sobre el crecimiento de los cultivos bacterianos y una foto suya, eh, eh, pues, en, con el violonchelo, eh, en el cuarteto del que formaba parte. Como decía... Eh, el año eh, 41, el momento de la crisis electoral, era un mal momento históricamente eh, pues en plena guerra mundial y entonces Monoch se alistó en la resistencia, donde fue muy activo hasta el punto de que fue captado eh, por el ejército de liberación para eh, digamos tener una serie de funciones de responsabilidad y fue miembro del equipo de uno de los generales que en colaboración con, con De Gaulle, pues formaron el ejército de liberación que pues, poco a poco fue reconquistando Francia. Testimonios de esa época pues, son estas dos fotos, una especie de, de carnet de Monod del de, de, de Estado Mayor Nacional y aquí una foto el general Latre de Monod joven aquí en un momento en el que están felicitando o condecorando a un, a un soldado. Eh, la guerra acabó y cuando acabó la guerra, pues bueno, se produjo un, un giro fundamental en la vida de Monod y es que un investigador del Instituto Pasteur que se llamaba André Leboff y que había estado en el tribunal de su tesis le invitó, le invitó a trabajar en el Instituto Pasteur y hacer las investigaciones poco menos que, que, que él quisiera. El Instituto Pasteur es una institución fundada en el siglo XIX y que está en el centro de París. Aquí está la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, el Louvre. Aquí está Notre-Dame, aunque no se ve. El Instituto Pasteur está más o menos en en Montparnasse ¿no? este es el edificio antiguo en una foto romántica, este edificio sí existiendo, pero ahora está rodeado de edificios altos y, y digamos, de instalaciones modernas, el Instituto Pasteur es una institución privada es una empresa privada ¿no? que vive de la muy rico, debido, debido sobre todo a patentes sobre vacunas. ¿no? Y en este en este instituto antiguo es donde en este edificio antiguo es donde empezó a trabajar Monod. Eh, Monod hizo muchas cosas en el Instituto Pasteur, pero, pero sobre todo la que, la que más éxito le iba a dar fue eh, el estudio de las enzimas. Las enzimas pues son las proteínas que eh, catalizan reacciones que no se dan espontáneamente y son las enzimas que, digamos, eh, eh, son las protagonistas del metabolismo de los organismos. Entonces, el año 1930, un, un bioquímico danés había dicho que en las bacterias hay dos tipos de enzimas, ¿no? unas que se fabrican siempre, que se llam las llamó constitutivas, y otras enzimas que se les llamó adaptativas. Sólo se producen en presencia de sus sustrato, es decir, solo se producen cuando se necesitan. Esto en aquella época planteaba una pregunta: ¿cómo sabe una célula en que esta enzima ahora se necesita? El monod tomó ese tema como su, su tema uno de sus temas principales de investigación en el pastel y se centró en la enzima adaptativa que se llama beta-galactosidasa de Escherichia coli, que es una enzima. Que hace falta para degradar la lactosa, el azúcar de la, de la leche. Entonces esta enzima es una típica enzima adaptativa que solo se produce si el joli detecta la lactosa. Entonces la pregunta era cómo se produce este fenómeno que hemos llamó inducción enzimática, cómo detecta la célula que está eh, en presencia lactosa y que por tanto tiene a mano un nutriente que le puede ser útil Bien. Eh, para esta investigación eh, colaboró con François Jacob que luego obtendría el premio Nobel el mismo año, esta historia es curiosa y no puedo dejar de, de contarla brevemente, François Jacob era 10 años más joven que Monod bueno, y en, en principio no pensaba dedicarse a la investigación, François Jacob era hijo de una familia judía de Nancy, había estudiado medicina y pensaba dedicarse a la cirugía, pero eh, bueno, durante la guerra mundial fue herido y bueno, de, aunque le quitaron muchos trozos de, metal, de metralla del cuerpo, según él mismo le, le quedaron al menos 80 eh, que tuvo toda su vida y de hecho lo que más sufrió fue un brazo el brazo izquierdo, no lo tenía totalmente paralizado, pero cualquiera que lo viera, pues se daba cuenta de que no tenía mucho movimiento. Con este problema, pues evidentemente tuvo que dejar la cirugía, intentó dedicarse a, y fue visitar médico de otras cosas, y fue al menos 10 veces al Instituto Pasteur a pedirle a Monoz que le admitiera en su equipo y le dijo que no. Hasta que finalmente, a base de insistir, ventajas de ponerse pesado a veces, ¿no? Pues Andrés de Boff me dio y François Jacob, eh, entró a formar parte del equipo de, de Monod. Entonces, el gran éxito que tuvieron juntos fue aclarar este misterio que decía antes, cómo se produce la inducción enzimática, cómo es que Escherichia coli solo fabrica vez la en presencia del inductor. Entonces, eso dio lugar al llamado modelo del operón un operón o unidad operativa de los genes, que entonces era un concepto absolutamente nuevo y que ahora se sigue contando en los libros de texto por su trascendencia histórica. Entonces, eh, bueno, los, los genes de utilización de la lactosa, incluido el gen de la beta-galactosidasa, estaban en un grupo que se llamaba un operón que funcionaba como una unidad y estaba bajo el control de un gen regulador. Entonces, este gen regulador pues fabricaba un RNA mensajero, como todos los genes, y ese el mensajero daba lugar a una proteína y esa proteína era el represor de estos genes. Cuando esta proteína se fabricaba, que se fabricaba en condiciones habituales siempre, pues impedía la expresión de estos genes. Ahora bien, ahora bien si llegaba la lactosa, la lactosa se unía al represor, y entonces la proteína sufría un cambio, un cambio de configuración y ya no se podía unir a, a, a estos genes, al operador de estos genes para impedir su transcripción, para impedir su, su expresión. Y entonces la beta-galactosidasa y otras proteínas se eh, fabricaban sin ningún problema. Es decir, había un gen sensor que detectaba o no la presencia de un, un, un compuesto externo, en este caso la lactosa, y la detección se traducía en expresar o no los genes. Esto en aquella época fue revolucionario porque implicaba que los genes eran lo que entonces se llamaba sistemas cibernéticos, es decir, que funcionaban con una lógica y era una lógica química que se basaba en la interacción entre proteínas y, y, y, y, el, y el DNA. Eh, para, esto dio lugar, por supuesto, pues, a muchas publicaciones en las que siempre eh, Jacob y Monod pues, eran los, los autores, los protagonistas eh, de, de, de este gran éxito. ¿no? Eh, esto le valió el premio Nobel de Medicina del año 65 al que eh, se sumó André de Boff, eh, sin duda <ríe> tenía mérito por haber, simplemente por haber creado ese grupo tan exitoso de microbiología en el pastel, pero además André de Boff también había hecho descubrimientos Notables que no, que no viven a cuento es en esta charla. ¿no? Esta es una foto de la, de la, de la, de la ceremonia de la concesión del Nobel. Aquí aquí tenemos a la derecha a Jacques Monod, André Leboff, François Jacob. Y a la izquierda está nada menos que Richard Feynman, un otro genio de la ciencia del siglo XX, que recibió el, el premio Nobel de Física en el año 65 por su digamos, creación o contribución a la electrodinámica cuántica. Una cosa curiosa de estos tres investigadores del Pasteur eh, es que todos compartían la afición a escribir, todos han sido buenos escritores. Eh, tenemos dos libros de Lebov, dos libros interesantes de divulgación de los descubrimientos de la energía molecular y aquí eh, tres libros que no son los únicos que escribió de François Jacob, incluida una extraordinaria autobiografía que se llama La, la estatua interior. De todos, modos, de todos modos, a pesar de que todos hayan sido magníficos escritores, hubo un libro que tuvo un éxito que no se puede comparar a ninguno de los otros y fue El azar y la necesidad de, de Jacques Monard. Fue publicado en Francia en 1970. Y rápidamente, eh, el año siguiente, pues, fue traducido y publicado en, en, en otros países. Eh, es curioso eh, el éxito de este libro porque no deja de ser un libro de ciencia, es una mezcla de ciencia, de de, de ciencia y, y filosofía. De hecho, eh, el propósito de Monod que expresa en el, en el prólogo está muy claro. Es decir Antes del advenimiento de la biología molecular, el secreto de la vida podía parecer inaccesible. Hoy está en parte desvelado. Este notable acontecimiento debería influir en el pensamiento contemporáneo de modo que su significación general y sus implicaciones fueran apreciadas más allá del círculo de los especialistas. Espero que este ensayo contribuya a ello. Entonces, ¿qué hacemos Bueno, pues la mayor parte del libro... Es decir, dos terceras partes del libro eso es realmente de divulgación, pero de alta divulgación en el que, digamos, tampoco es una eh, divulgación para el gran público, es una divulgación para personas, digamos, que tengan ya una cierta cultura y sepan de qué hablo. Entonces, lo que empieza Monoto, lo que intenta sistematizar es cuáles son las características que definen a los organismos vivos. Y el primero que define, o uno de ellos, es lo que él llama teleonomía. Es la existencia de un proyecto de supervivencia cuya manifestación última es la reproducción. Es decir, los organismos parecen diseñados para hacer cosas. Están diseñados para, para por ejemplo, pues los organismos superiores para comer, de ahí sacar energía, para poder moverse, para otras cosas, y en último término, para reproducirse. Es decir, los organismos son como un proyecto, son como máquinas. ¿no? Que los organismos sean máquinas no era nada nuevo. De hecho, ya lo había hecho Descartes eh, o Descartes, por pues, digan el siglo XIX, ¿no? y, por ejemplo, aquí he copiado esta frase, en el lenguaje muy antiguo, ¿no? sabiendo cuántos tipos de autómatas de o máquinas móviles puede hacer la industria de los hombres sin emplear más que un puñado de piezas, en comparación con la gran multitud de huesos, de músculos, de nervios, de arterias, de venas y de todas las demás partes que componen el cuerpo de un animal, consideraremos a dicho cuerpo como una máquina que, habiendo sido hecha por las manos de Dios, está incomparablemente mejor ordenada y está dotada de movimientos más admirables que ninguna de las que han podido fabricar los hombres. Bueno, Descartes creía... Eso sí, que las, la, la, la, las máquinas eran automás, pero que además que las máquinas humanas tenían un alma. Y ahí es donde pues, Monod difiere de Descartes. Los organismos son máquinas, pero no hace falta ningún estímulo vital para fabricar un organismo. La capacidad de morfogénesis es algo autónoma. Los sistemas biológicos son auto autómatas, ¿eh? es cierto, son máquinas, pero sus propiedades no necesitan nada externo, son consecuencia de las interacciones físico-químicas entre sus componentes. La morfogénesis de un organismo es un programa determinista en el que se pues, ejecutan las instrucciones contenidas en el genoma. De hecho, en la biosfera tenemos dos tipos de organismos, los linajes celulares, incluidos nosotros, que bueno, tienen un genoma que es un archivo de información, un programa y una maquinaria interpretadora, y eh, los lenajes no, no celulares, como el simpático virus que estos días nos visita, que están compuestos solo de genoma y que eh, pues, necesitan a las células para, para multiplicarse, pero en definitiva, pues, en los dos casos lo que se hace es ejecutar un programa determinista. La tercera propiedad, ¿eh? además de teleonomía y autonomía es la invarianza. Y es que la capacidad de morfogénesis autónoma es transmisible de una generación a lo siguiente. Los organismos son autómatas autorreproducibles. Esto es una, esto es una propiedad extraordinaria. Nosotros fabricamos máquinas eh, muy complejas, pero... Eh, ya le gustaría, a a Boeing, que sus máquinas fueran autorreproducibles. Obviamente no lo son, a diferencia eh, de las máquinas biológicas en las que pues, producen auto, autómatas eh, iguales o casi iguales, como veremos ahora, eh, a, a sí mismos. ¿no? Entonces, con estos conceptos, con estos conceptos de eh, teleonomía, autonomía e invariancia, se puede entender las propiedades de los sistemas vivientes sin necesidad de recurrir a elementos externos adicionales. Es decir, permiten una explicación materialista de la vida. En este sentido, Monod enlaza con la escuela de Mileto, que en su día pues, dijo que los fenómenos naturales no están gobernados por la voluntad de los dioses, sino por leyes físicas, y muchos años después de la escuela de Mileto enlaza con Demo Demócrito, que, pues, escribió, entre otras cosas, de, o dijo, entre otras cosas, nada existe salvo átomos y espacio vacío y todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad. Que es la frase que inspira el título del libro de, de Monaco. Entonces, la teleonomía, la autonomía y la invariancia explican cómo son los organismos. Los organismos existen porque son máquinas que funcionan en diferentes condiciones. Hay bacterias que viven a, a 90 grados. Nosotros, en cambio, necesitamos temperaturas modestas en la, en la superficie terrestre. ¿Eh? Pero en, son máquinas que funcionan en diversas condiciones. Luego son autónomos porque todos ellos son la ejecución de un programa escrito en su genoma. Y son invariantes porque el programa es transmitido de una generación a la siguiente. Entonces, todo esto es determinismo, es decir, necesidad, ¿no? en el sentido de... Eh, programa ineludible. ¿No? Ahora bien, ahora bien, y aquí entramos ya en el camino del azar, el programa genético que un organismo transmite a su descendencia no es exactamente idéntico al suyo. Ahora vamos a ver por qué. Y, pero en definitiva, eh, eh, lo que ocurre es que para, para, para transmitirlo hay que hacer copias del genoma. Y la fidelidad de las operaciones de copiado por el que un organismo transmite su programa a la descendencia, no es del 100%. Y como no es del 100%, entonces los programas no son exactamente idénticos. ¿Por qué no son exactamente idénticos? Por varios motivos. ¿no? Eh, lo que hay que hacer básicamente para, para copiar un genoma es replicar el DNA usando una cadena como molde, y usando las famosas reglas de Watson y Gate para sintetizar la complementaria. Este proceso es muy preciso y además tiene sistemas de autocorrección y de reparación de errores, ¿Eh? pero sin embargo, eh, pues, digamos, su tasa de error no es cero, nada en biología es cero. Entonces la tasa de media de cambio es 10, a la menos 10 por cada par de monoclótidos. La tasa de cambio es que que, que en genética se llaman mutaciones, ¿sí? mutaciones en el sentido absolutamente, digamos, etimológico de la palabra latina, cambios. ¿no? 10 a la menos 10 es muy poco, ¿no? pero por ejemplo, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro genoma, pues cada vez que se copia uno puede esperar entre 100 y 1000 cambios, porque la fidelidad no es de ningún modo absoluta. Pero además, además de este problema, eh, nosotros vivimos en un ambiente, que pueden ocurrir otros problemas, el propio metabolismo celular puede causar oxidaciones, o sea, el oxígeno es un veneno, básicamente, ¿no? que, que causa mutaciones y luego hay muchos otros agentes externos que, que, que dañan el ADN y que aumentan la frecuencia de mutación, entonces, realmente el proceso de copiado y de transmisión del genoma a la descendencia no es ni mucho menos perfecto. ¿no? Entonces, como no es perfecto, las copias fabricadas por los autómatas no son idénticas. O sea, estos cachorros de leona que veíamos parecían idénticos, pero no. Obviamente no lo son, ni siquiera físicamente, ni por supuesto en muchos, en muchos detalles de su fisiología. Entonces eso da lugar a lo que en genética se llama polimorfismo. Es decir, diferencias entre organismos de una misma especie. Y estas diferencias entre los autómatas pueden afectar a su funcionamiento y por tanto, a su capacidad de fabricar copias de sí mismo. Eh, las diferencias eh, eh, originadas por las mutaciones pueden tener consecuencias. Y esto lo vio claramente Darwin eh, con su concepto de selección natural. Eh, los, individuos mejor, los individuos mejor adaptados eh, dejan más descendencia. Simplemente, pues, el pues, ejemplo, pues, si es el me va a dar todo. es decir, porque se alimenta de algo que es más abundante, pues dejan más descendencia Entonces, la selección natural determina el número de copias de cada tipo de autómata, que pues, en biología llamamos de cada especie. ¿no? Entonces, la selección natural realmente comprende dos tipos de procesos diferentes. Que, que además están regidos por leyes ligeramente diferentes, que no, no es el momento de discutir, hay una evolución intraspecífica que selecciona las variantes mejor adaptadas y luego de vez en cuando generalmente, generalmente en la asociación con circunstancias externas excepcionales aparecen nuevas especies. Por ejemplo, bueno, un gran cambio en la Ocurrió en la revolución ocurrió al final de la era secundaria cuando desaparecieron los grandes reptiles y prácticamente mucha de la fauna que había debido a la caída de un meteorito o un trozo de cometa en el Golfo de México eh, que produjo una revolución en la biología. Entonces la aparición de nuevas especies finalmente está ligada a cambios bruscos en la, en la selección natural. Durante la evolución, el registro fósil dice que cada vez han aparecido formas más complejas y el extremo somos nosotros, ¿eh? probablemente la especie humana, ¿eh? con su capacidad eh, cerebral y su inteligencia. Entonces, esto puede dar la impresión de que en la evolución hay una dirección. De hecho, había un pale paleontólogo francés, eh, llamado Telar de Chardin, que era un jesuita, que escribió unos libros magníficos, poéticos, en ese sentido, de que pues la especie humana era como la culminación de la evolución. Sin embargo, los datos experimentales no indican que no es así. La evolución no puede tener una dirección porque está gobernada por el azar. Y está gobernada por el azar porque la mutación es un proceso aleatorio. Es decir, las mutaciones es algo que se produce por casualidad, y el sitio del genoma donde se produce es por casualidad por casualidad o por un agente que aumenta la frecuencia de mutación. Pero en definitiva es un proceso aleatorio. Luego, luego eh, más adelante la selección decide si esta mutación es, es ventajosa o no. De hecho, muchas mutaciones son perjudiciales y esos organismos dejan menor descendencia o incluso mueren eh, prematuramente. Entonces, la mutación y la selección son procesos independientes. ¿no? Monod cita con... Gran admiración que comparto totalmente el artículo que demostró que las mutaciones ocurren al azar, un artículo de Salvador Luria, un, un médico italiano, judío emigrado a Estados Unidos a final de los años 30, huyendo de Mussolini, y Max Delbrück, un físico alemán que muchas personas consideran eh, el fundador de la, bio, la biología molecular. Consideré la posibilidad de discutir este artículo brevemente aquí, pero luego decidí que no era el momento para, para no alargar la charla, pero realmente es un artículo extraordinario, porque pues usando un material absolutamente simple y haciendo análisis de la varianza, llegan a la conclusión de que la mutación es un proceso aleatorio, es decir, eh, proporcionan un fundamento eh, experimental a eh, la idea de cómo funciona el mecanismo de la, de la selección natural. Es un, es un artículo de sin duda extraordinario. Entonces, a partir de ese momento en el que ya, digamos, citando este artículo queda claro ¿no? que la, la, la evolución pues, es una combinación de necesidad, es decir, de determinismo y de azar, pues Monod empieza a reflexionar sobre, sobre lo que eso significa y ahí hace de un modo que podría ser más simple, literariamente un poco fluido, florido, pero yo creo que muy bien escrito. ¿no? Entonces, he seleccionado una serie de frases. ¿no? Por ejemplo, esto. Para la teoría moderna, la evolución no es de ningún modo una propiedad de los seres vivos, ya que tiene su raíz en las imperfecciones mismas del mecanismo conservador que constituye su único privilegio. Es preciso, pues, decir que de la misma fuente de perturbaciones, de un ruido que en un sistema no vivo, es decir, no replicativo, aboliría poco a poco toda la estructura, ese ruido es el origen de la evolución en la biosfera y demuestra su libertad total creadora gracias a ese conservatorio del azar, sordo al ruido tanto como a la música, que es la estructura replicativa del ADN. Es un modo un poco barroco de decirlo, ¿no? pero muy bonito. A mí también me gusta esta, esta, esta frase, que también he elegido. Los sucesos elementales que abren la vía de la evolución a esos sistemas intensamente conservadores que son los seres vivos son fortuitos y sin ninguna relación con los efectos que puedan suponer en el funcionamiento teleognomo. Ahora bien, una vez inscrito en la estructura del ADN, el accidente singular y como tal esencialmente imprevisible va a ser mecánicamente replicado y traducido, es decir, multiplicado y transpuesto a, millo, a millones o miles de millones de ejemplares. Sacado del reino del puro azar, entra en el de la necesidad, en las certidumbres más implacables porque esa escala macroscópica, la del organismo a la que opera la selección. Buena literatura para explicar ciencia y esta las fases siguientes son también tanto más barrocas y tanto más brillantes. Muchos espíritus distinguidos todavía hoy parecen no poder aceptar ni siquiera comprender que de una fuente de ruido la selección haya podido ella sola sacar todas las músicas de la biosfera. La selección opera sobre los productos del azar y no puede alimentarse de otra manera, pero opera en un dominio de exigencias rigurosas donde el azar es de Es de estas exigencias y no del azar de donde la evolución ha extraído sus conquistas sucesivas. Eh, el azar la es un libro científico, pero realmente, eh, digamos, el esfuerzo literario es, es, es muy notable. Una vez explicados los mecanismos moleculares eh, que gobiernan eh, la, la, la evolución y, y, y el funcionamiento de, de los organismos de la biosfera, bueno, nos ya, digamos, en la, poco a poco en la parte más filosófica del libro. Y entonces, en el principio del capítulo 8, hace esta, esta reflexión que los procesos de mutación, de replicación, mutación y selección, basten para explicar la evolución, no quiere decir que sea fácil hacerse una imagen intuitiva de lo que ha ocurrido, pero y dice tampoco es fácil formarse una imagen mental satisfactoria de algunas afecciones de la física moderna, pero ser el problema de los sistemas biológicos el problema es diferente de la física, en los sistemas biológicos el problema es la complejidad y ahí hay el factor clave que define de hecho la biología, la enorme complejidad. Aquí introduzco una, digamos, una, una cita mía que nos de Monod. Si Monod eh, hubiera conocido este libro, no podía conocerlo, eh, pues quizá lo habría citado en este punto, este libro de Martin Rees, que se llama Solo seis números, en el que argumenta cómo con seis números puede explicar todo el universo. Y en el mismo prólogo admite, eh, una célula es infinitamente más compleja. Entonces, al darse cuenta de esto, de que la complejidad es un desafío, uno dice, bueno, pues eh, eh, quizá lo podríamos entender si pudiéramos eh, eh, entender las fronteras de la biología. Si pudiéramos entender, por ejemplo, el origen de la vida, eh, entonces quizá podríamos ver si al principio las cosas... Eran más simples y nos podemos hacer una imagen mental más fácil. También si pudiéramos entender el sistema nervioso, quizá pudiéramos entender cómo nosotros mismos elaboramos nuestros conceptos y, y, y podríamos ampliar nuestro, nuestro campos de, de conocimiento. Uno dedica muchos, muchas páginas a hablar sobre el origen de la vida. Es un, evidentemente un gran enigma. Eh, sabemos que hace 4.500 millones de años más o menos se formó la Tierra, sabemos que hace 3.200 millones de años más o menos ya había bacterias. También sabemos que todos los organismos actuales proceden de un mismo antepasado común, o sea, la biosfera es monofilética. Entonces eso quiere decir que o bien la vida solo surgió una vez o la Biosfera moderna es un producto de la selección natural entre diferentes tipos de vida que pudieran eh, existir al principio. En cualquier caso, sobre sucesos ocurridos hace más de 3.000 millones de años, solo se pueden hacer conjeturas apoyadas, eso sí, por indicios de, de varios tipos y, y de hecho Monod hace eh, estas conjeturas. Por ejemplo, por ejemplo, se pueden a priori definir tres etapas, en el proceso que ha podido conducir a la aparición de los primeros organismos. Eh, en primer lugar, la formación de la Tierra, la formación en la Tierra de los constituyentes químicos esenciales de los seres vivos, los nucleótidos y los aminoácidos. Eso debió ser lo primero. Y además, pues experimentos reduccionistas eh, en el laboratorio en condiciones que se supone eh, se parecen a las de la Tierra primitiva, se ha visto que efectivamente estos compuestos se pueden formar espontáneamente. Ahora, eso era la primera etapa. Luego, a partir de estos materiales, debieron formarse moléculas, macromoléculas, ¿eh? primero moléculas, luego macromoléculas capaces de replicarse, capaces de hacer copias de sí mismo. Y luego, a partir de esas estructuras replicativas que posiblemente eran moléculas de ácido nucleico libres, se ha construido un aparato teleonómico, hasta llegar a la célula primitiva. No es fácil ¿eh? imaginar o reconstruir mentalmente cómo pudiera ocurrir esas cosas, simplemente porque, porque nos faltan datos. Ahora bien, Monod entonces reflexiona ¿eh? que bueno, la propia vida, y pensando sobre el sistema nervioso, la propia aparición de la especie humana, pueden de hecho deberse a una combinación de, de sucesos improbables. Y, bueno eh, lo, lo, lo dice varias veces y yo he elegido unas frases que me han parecido especialmente significativas. La vida ha aparecido sobre la tierra. Bien, ¿Cuál era antes del acontecimiento la probabilidad de que ocurriera? Si ha aparecido solo una vez, la, pues, la probabilidad a priori era casi nula. Esta idea choca con nuestra tendencia humana de creer que todo lo que existe en el universo actual era necesario y desde siempre. Tampoco era necesaria la aparición de la especie humana, única en la biosfera que usa un sistema lógico de comunicación simbólica. Si su aparición fue única, tal, como la, tal vez como la de la vida misma, sus posibilidades antes de aparecer eran casi nulas. El universo no estaba preñado de vida ni la biosfera del hombre. Nuestro número salió en el juego de Monte Carlo. ¿Qué hay de extraño que igual que quien acaba de ganar mil millones sintamos la, gran, la rareza de nuestra condición aquí ya se nota una cosa que comentaré luego la influencia de la filosofía existencialista eh, eh, sobre en ¿no? cualquier caso eh, la evolución llegando a la especie humana ha producido un cambio fundamental eh, que Permite entender que, que Descartes pensara ¿eh? que, que la especie humana es algo especial que tiene un alma. Porque, como dice Monod, el día que el australántropo o alguno de sus congéneres fue capaz de comunicar no solo una observación concreta, sino una experiencia subjetiva, una simulación personal, nació un nuevo reino, el de las ideas. Una nueva evolución, la de la cultura, se hacía posible. El hombre moderno es el producto de esta simbiosis. Una simbiosis que da al, al, al hombre moderno, a la, a la humanidad, pues a partir del conocimiento, un poder enorme, incluido sobre su propia evolución. La selección natural ya no actúa, personas que antes no deberían de en las deja, eh, enfermedades que eliminarían en parte de la población ya no existen. Entonces, eh, todo esto cambia eh, con, gracias a la inteligencia humana y, por supuesto, pues... Cambia totalmente el sentido de la evolución y nos pone a nosotros, pues frente a una, a una serie de, de, de preguntas difíciles de responder, que Monod se plantea pues, y hasta cierto punto eh, critica. Eh, las sociedades modernas han aceptado las riquezas y los poderes que la ciencia les descubría, pero no han aceptado y apenas han entendido el profundo mensaje de la ciencia, la definición de una nueva y única fuente de verdad la exigencia de una revisión total de los fundamentos de la ética, de una radical ruptura de la tradición animista, armadas de todos los poderes, disfrutando de todas las riquezas que deben a la ciencia, nuestras sociedades intentan aún enseñar y vivir valores ya arruinados en su raíz por esa misma ciencia. Aquí Monod es muy radical, muy radical proponiendo pues, a un tipo de sociedad nueva basada en la ciencia. Tanto más duro es en esta frase, como base de su moral, las sociedades liberales de Occidente siguen enseñando, aunque sea con cierto desdén, una mezcla repugnante de religiosidad judeocristiana, cristiana de progresismo cientifista, de creencia en los derechos naturales del hombre y de pragmatismo utilitarista. Las sociedades marxistas progresaron siempre la religión materialista y dialéctica la de la historia, un cuadro moral aparentemente más sólido que el de las sociedades liberales, pero más vulnerable aún debido a su rigidez. Total, en este punto, digamos, Monod ataca todos los tipos de sociedades existentes y propone, digamos, refundar la sociedad en una ética basada en el conocimiento. La idea es obviamente muy buena, muy inspiradora, pero... Esta última parte del libro es un poco decepcionante porque Monod bueno, no llega a aclarar qué eh, quiere que decir con la ética basada en el conocimiento. Es posible que, que, que hoy en día tuviera, digamos, ejemplos más claros como como los avisos de la ciencia sobre la degradación del ambiente, etcétera etcétera Pero esta parte es un, es, es, es, deja ser un poco ambigua y entonces se da vueltas y vueltas a esta ciencia, a la necesidad de refundar la sociedad sobre... Sobre una nueva época. Eh, La frase final del libro eh, sobre este mismo punto, muy literaria, muy bonita, ¿no? siempre, pues como siempre, pues, luciéndose desde el punto literario. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo de donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte. Puede elegir entre el reino y las tinieblas entendido por el reino, eh, ese reino de las ideas eh, que la, la ciencia pues, ha puesto a, a nuestro alcance. El hacer de necesidad desencadenó una sorprendente polémica, no solo en Francia, donde las polémicas eh, intelectuales son más habituales, y dio lugar a una serie de libros. Yo compré algunos en aquella época y sorprendentemente todavía los tengo. Yo sorprendentemente porque... Porque son libros interesantes, pero ya pasados de moda. Por ejemplo, este Azar y Certeza, es el libro de un matemático, es un libro interesante, porque el matemático, a base de estadística, intenta demostrar que es imposible que la vida eh, surja de la nada. ¿no? Eh, eh, este libro de La ideología de azar y de la necesidad es una crítica desde la filosofía tradicional. Este, Marx es uno a quien le fastidia que Monod sea antimarxista. Entonces, desde muchos diferentes frentes, eh, hubo, hubo una, una, un, un eco sorprendente, es decir, lanzar una la necesidad, que no es un libro fácil de leer, pues se eh, eh, convirtió, en cierto modo, en un best-seller, al menos en, en, en ambientes intelectuales. Eh, Monod murió el 31 de mayo de 1976, eh, estaba parcialmente jubilado como... El Instituto Pastel es una empresa privada, no está obligado a jubilarse siguiendo las inflexibles leyes francesas de jubilación a los 65, pero eh, un año antes se le había diagnosticado una leucemia, sobre el curso no se sabía muy bien. Hoy en día Monod habría sobrevivido eh, sin duda. Eh, esta foto de la derecha fue tomada tres días antes de morir, no tiene ninguna pinta de enfermo. ¿No? Y bueno, pues queda el enigma de si realmente murió de la leucemia o de, eh, pues quizá, eh, consecuente, digamos, eh, efectos secundarios de algunos de los medicamentos que tomaba. Esto es, es, un, es un enigma. Eh, no sé lo que ha pasado. Ah, no, a ver, a ver ha pasado algo aquí. me faltan unas diapositivas que no se han cargado por lo visto. Mira a ver, eh, eh, Josep, en el, en el folder que tienes que pone monot, a ver si ahí pone, pone monot slides no, debajo. De monot bueno, es, y ahora debajo pone monot slides, a ver si es que tienes no, otro PPT no, no, ahí. Eran, eran diapositivas que... Ah, vale, vale. Que, Te la tenías ahí no es lo que ha ocurrido ha sido un accidente por el que no se ha cargado toda la presentación por algún motivo pues en la, en la diapositiva 44 quizá prudentemente eh, pues el sistema eh, se ha decidido que hallará su en cualquier caso esto estaba ya cerca del final simplemente pensaba hay las diapositivas siguientes una de ellas era de una biografía una la portada de una biografía de Monod, Publicada en el año 2013, una biografía doble de Monod y del filósofo eh, existencialista Albert Camus, en el que analiza las dos carreras en paralelo, y bueno, yo creo que explica muy bien la influencia del existencialismo sobre, sobre Monod. Eh, aparte de esta biografía, pues también la penúltima, la última diapositiva, eh, era una, un enlace a un artículo que publicó Juan Marsé hace más de 20 años. El, el novelista Juan Marcet eh, trabajó un verano en el Instituto Pasteur y conoció a Monod. Trabajó en el Instituto Pasteur de, de mozo, mozo de laboratorio. Marsé era joven, fue a París, buscó trabajo y lo encontró en el, en el Instituto Pasteur. Y entonces la descripción de Pasteur de, de, de, de Monod, pues... Eh, es interesante, interesante porque, bueno, pues lo describe como, digamos, un tipo con mucho carisma, pero también un poco altivo, un poco narcisista, ¿no? Y bueno, eso, entonces yo para terminar la charla lo que hacía era enlazar, enlazar los comentarios de, de Marseille con los de una persona que, que conoció a Monod porque trabajó en el, en el Instituto Pasteur una investigadora argentina que se llamaba Luisa Hirschwein, con la que yo he hablado muchas veces porque tuvo una colaboración con mi laboratorio entonces hemos hablado muchas veces de, de Monod y entonces sobre esta personalidad de Monod sobre la idea de que Monod era tipo altivo, altivo una vez Luisa me dijo una frase que me pareció significativa ¿no? que eh, era dijo el instituto Pasteur a Jacob le llamamos François pero a Monod le llamábamos Monsieur Monod. Y entonces, bueno, yo pensaba terminar la charla diciendo, bueno, yo he elegido la, la primera diapositiva y la última, para la primera diapositiva, he elegido una foto en la que realmente Jacques Monod tiene pinta, tiene aspecto de, de Monsieur Monod. Y así pensaba terminar. Y aunque no haya sido pues, con diapositivas, pues bueno, pues sin diapositivas, pues aquí doy por terminado. Eh, la charla agradeciendo vuestra atención. Pues eh, muchas gracias Pepe, es, mm, la verdad es que ha sido una charla estupenda, creo que como siempre pues ha sido una charla en la que hemos aprendido mucho y nos hemos divertido mucho, que era lo que siempre pretendemos en este tipo de cosas, pero también no, yo creo que nos has hecho pensar Voy a mirar a ver si veo hay algunas preguntas. Yo tengo algunas, pero vamos a darle primero eh, entrada a los oh, videoyentes. A ver si veo. A ver. Emilio, eh, Emilio, buenas tardes. En el chat sí. ahora mismo estamos indicando que pueden trasladar sus preguntas a nuestro speaker. Sí. Y bueno, hasta el momento, bueno, pues en la, en la sección eh, no tenemos un comentario, por cuánto te animo, por favor, a que tú... Pero, eh, eh, Alejandro, ¿estamos seguros de que sea... Ha, se ha... Estamos, eh, mira, hemos tenido hemos tenido, un, hemos tenido un, pequeño, un pequeño problema que ha sido, nosotros tenemos ahora mismo, a, tenemos la sala con, con, con toda la audiencia del ciclo Lucas Lara, el, a ver, perdón un segundito, el, el, la, única, la única reseña que podemos hacer es que es precisamente en el propio chat donde estamos emitiendo la, la, la emisión, de acuerdo, eh, eh, a la audiencia ahora mismo que nos está escuchando es el momento de invitarle en el chat paralelo a que hagan su, su reseña. Simplemente habíamos tenido una, una pequeña confusión en base al, al, al nombre de, de, de la sala donde teníamos que estar ubicados, por cuanto, eh, sin más dilación, yo lo que es, eh, con vuestro permiso, sí le pido a la audiencia bueno, que el chat. Es, eh, es que, eh, Alejandro, yo no puedo entrar en esa sala. Mira Vamos. a ver. Estamos, sí, me... sí, como te decía, Emilio, es que estamos en, una, en, estamos en una sala paralela. Hemos tenido una pequeña confusión en la que se hacía referencia a una charla eh, anterior a esta y la relatividad general. Y ah, hemos, tenido, hemos tenido esa, esa pequeña, esa, esa única pequeña instancia. Pero sí. ahora mismo ¿Y, tenemos. ¿Y ahora tenemos dónde un... está? ¿Dónde, ¿Dónde me conecto entonces? Ah, vamos a ver, yo voy a. Eh, lo que pasa es que en ese chat no tenemos preguntas. Si quieres, te puedo pasar automáticamente el link eh, a través de, del chat interno. A ver, yo lo vale. voy a poner por aquí, eh, para que tú lo veas que estamos en, en, en directo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues ahí en nuestro chat, aquí te lo acabo de pasar por chat. Y estamos como ya convención eh, por, una, por un error, que estamos en, un, en, una, en, una, en, una, en una sala donde eh, pertenece al ciclo Lucas Lara, pero en eh, no se ha etiquetado correctamente la sala que estaba prevista. Ha sido un fallo bueno, eh, el... le he dado a esta que me has mandado a las 7.52 y sigo viendo el eh, sigo viendo la de Einstein. Sí, correcto. Sin embargo, ahora mismo lo estamos eh, todavía no está cambiada esa nomenclatura. Ah, vale, en... vale, vale, vale, estamos acuerdo. emitiendo en directo. Ha sido un fallo. Ha sido un fallo exclusivamente mío, por lo cual a, tanto a ti como a nuestro speaker y a la audiencia pido disculpas simplemente ha sido una, un error en la nomenclatura de he visto ciclo Lucas Lara y por un error a la, a la que a la audiencia bueno pues pido mi más, pro, más profundas disculpas De acuerdo A ver ya, pues, creo que tenemos Sí, aquí, sí. Eh, tenemos una ya, Hay algo eh, mmm... Que di, eh, Pablo Rodríguez dice, gracias Yusef por tu magnífica charla, y después dice, solo una puntualización. Las, las mutaciones no son aleatorias, son no dirigidas. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Tienes algo que decir, Pepe? No, nada. <ríe> de acuerdo. Eh, también, eh, ahora dicen bien, de acuerdo... Eh, Alguien, Feliz Miguel Molinero Mata, dice, ¿la ciencia dejará alguna vez de ser natural? Bueno, yo sinceramente yo ya lo iba a decir en la, pregunta, en la comentario de Pablo. Hay cosas que hay que andar con mucho cuidado en discutir porque hay que saber de qué hablamos. Yo soy un ferviente seguidor de Wittgenstein y creo que hay que saber muy exactamente de qué se habla. Entonces... La ciencia, yo creo que solo puede ser natural la ciencia tal como la concebimos, pero no sé, uno puede, no sé depende de lo que se llame ciencia. De acuerdo. Y Ana Rincón te felicita, dice, magnífica charla. genia y yo nos preguntamos, ¿dónde ha quedado la filosofía en la ciencia actual? Ah, ¡Qué pregunta más difícil! ¿eh? ¿Qué pregunta más difícil? Yo... Claro, es que hasta cierto punto Wittgenstein terminó con la filosofía porque, digamos, exigió que, que antes definiéramos muy bien de qué estábamos hablando, porque estamos hablando de, no sé, de cosas, el destino, ¿qué es el destino? Entonces, eh, yo creo que a, a Wittgenstein pues le sucedió el positivismo lógico, Bertrand Russell y otros filósofos que intentaron basar la ciencia en, en principios matemáticos, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo, yo no sé, yo no soy un experto, pero yo creo que yo, no, no ha habido más intentos. El problema de la, de la filosofía es que como de algún modo dijo Wittgenstein, yo lo voy a decir de un modo muy vulgar, no mucha filosofía es palabrería. Ese es el problema. A ver si hay alguna otra pregunta más que tengamos por aquí o algún comentario. Pues según yo veo aquí no había ningún comentario a este respecto. Bueno, hay una cosa que a mí me ha parecido muy interesante volviendo a esta discusión y que es un poco también refleja nuestro tiempo. ¿no? Yo creo que los años 60... Y 70, los libros que trataban de eh, los problemas de las grandes palabras como espacio tiempo eh, relación causa efecto todo esto relacionado con la física cuántica se escribieron muchísimos libros entre los años 70 no entre los años 60 y 70 no esto a partir de, digamos de finales de los 80 desapareció ¿No? Y hoy en día hay una frase que se dice un poco en el argot, sobre todo en el argot de los físicos teóricos, que es, calla y calcula. Es decir, eh, digamos, déjate de pensar en todas estas historias, tenemos un formulismo matemático que nos está dando buenos resultados, no te pongas ahora a pensar si la causalidad, si los efectos, si nuestras cosas, que son conceptos que están fuera, digamos, de esta otra esfera del conocimiento. Muchas sí, gracias. Sí. De acuerdo totalmente. Quizás hayamos perdido, pues, eh, bueno, sobre todo quizás nuestros jóvenes, no digo que hayan perdido conocimiento, quizás a lo mejor han perdido menos tiempo que perdimos nosotros leyendo algunos libros, pero sí quizás hayan perdido una, una visión del mundo un poco más amplia, donde te pudieras enterar más fácilmente de qué está equivocado, qué no, y quizás hacer tú una elección mucho más personal que lo que a lo mejor ahora mismo nos deja, no sé. Sí, sí, totalmente. Estoy, es, una, sí, sí, es una observación muy, muy razonable, Emilio. Totalmente de acuerdo contigo. Y después ya hay una cosa que. Perdonad esta pregunta porque sé que los genetistas algunas veces os dicen: bueno, este ha leído algo y no sabe muy bien de qué ha leído. Bien, pero eh, a mí me gustaría saber, ¿tú hoy en día, por ejemplo, consideras. Eh, ¿cómo te diría? Que efectivamente siguen funcionando estos dos grandes conceptos o estos dos grandes conceptos eh, eh, se han matizado de alguna manera a lo largo del de desarrollo de la genética moderna y sobre todo cuando, digamos, somos capaces de hoy en día eh, trabajar con el genoma de una manera casi pues individual? ¿no? Pues... Sí, sí. No, por supuesto. Eh, muchos de estos conceptos se han matizado. Y además a la genética se le ha añadido la epigenética, que es información adicional que se puede eh, escribir en el genoma y que además bueno, es influenciable por el ambiente, que se puede heredar. Entonces se han añadido muchas cosas, efectivamente, muchos matices. ¿no? Pero bueno la, decir, la idea de la evolución por selección natural sigue siendo básicamente la misma, ¿no? eh, con matices solamente digamos los organismos son más flexibles eh, eh, los mecanismos son más flexibles de lo que el darwinismo clásico eh, creía y se puede incorporar información no mutacional ¿no? que también influye en el organismo y que en determinadas circunstancias también es heredable eso es la epigenética que es un tema que ahora está de moda entonces hemos añadido cosas pero no eh, la estructura básica de la biología moderna sigue siendo invariable y está basada en el darwinismo entonces, digamos, eh, eh, el... yo sabía lo de la epigenética, pero fíjate, y creo que eres la primera persona que me dice tan claramente eh, que, digamos, estos cambios epigenéticos eh, pueden heredarse. Algo que, digamos, eh, o sea, digamos, tú lo cambias y efectivamente, incluso imagínate, si no haces ninguna mutación en eso, en eso que tú has cambiado de una forma, por decirlo así, eh, más de necesidad, una forma más determinista. Sí, puedes tener una, o sea, sí lo pueden heredar tus hijos. A, a veces sí, a, a, a veces vez. sí, sí, a veces o no, sea, o sea, no sé. Se... No siempre, no, no siempre. siempre. No. Hay, un, hay un caso histórico que se llamaba hambruna Holandesa de, del año 1944. Entonces, en Holanda se quedaron varios millones de personas aisladas, porque los alemanes tenían todo un bloqueo en la frontera este de, de Holanda. Entonces, bueno, entre los descendientes de evidentemente, entre esos varios millones de personas había mujeres embarazadas entonces, bueno, muchos de estos niños dependiendo del momento del embarazo pues tenían una serie de, de efectos uno de los cuales, relativamente frecuente en uno de los grupos, era una cierta resistencia a la eh, insulina es decir, un, algo que no llega a ser diabetes pero mm, casi, ¿no? entonces, bueno, pues se dijo, vale, muy bien, es que digamos, a ver un embarazo en esas condiciones, que las personas sobrevivían con 400, 500 calorías al día, entonces es normal que se hayan producido, eh, digamos, enfermedades o cosas, eh, eh, trastornos fisiológicos, y bueno, pues la resistencia a la insulina, pues, no se sabía cuál era la relación con aspecto, pero digamos, encajaba en esto. Lo sorprendente es que cuando estas personas han tenido hijos, también hay una frecuencia más alta, de resistencia a la uh -huh. insulina. Y en la siguiente generación también, digamos, cada vez menos frecuente, no pero algunos han transmitido esto a su descendencia y esto es indudablemente una información que no es mutacional, es añadida, ¿eh? y se supone uh -huh. que es epigenética, y se especula con que pues, tiene que ver con alteraciones de, de ventilación del DNA. Pero, por ejemplo, es un ejemplo muy claro ¿no? de que circunstancias ambientales pueden Añadir información al genoma y esa información a veces puede ser heredable. No, no, con el determinismo absoluto ¿no? de las leyes de la herencia, pero de todos modos heredable. Muy bien, Pepe. Bueno, creo que te mandan felicitaciones eh, algunos colegas y amigos, en concreto, pues, eh, también Nicolás de la Rosa y oh. alguien que firma TKB Bundering 79. a ah, Rocío. Rocío, en concreto, también te manda uh, algunas felicitaciones. O sea que, que muchas gracias. Ya te digo, creo que ha gustado bastante. A mí, por lo menos, me ha encantado, sinceramente. Y sabes que no te lo diría si eso no fuera tan verdad. Y eh, es un. Eh, bueno, ha recordado muchas conversaciones y espero que tengamos sigamos teniendo todavía sobre estos temas. Gracias, Pepe, por haber participado en este ciclo y, y hasta la próxima. Ha sido un placer. Gracias por todo. Gracias por todo.